Hey, qué pasa chavales? Bienvenidos a este primer video para el canal. Después de mucho tiempo, en esta ocasión vamos a hablar sobre algo que probablemente les polemiza mucho a todos. De que sabe cómo poder acceder a los diferentes servicios de Firestone. La última vez el video que hice fue de cómo descargar e instalar el WoW Legion. Pero en esta ocasión vamos a ver sobre cómo todos los servicios que hay. ¿Vale? Así que vamos a empezar, por pues, favor suscríbanse y denle un like al canal Y vamos a empezar Una vez que hayamos puesto esta dirección en el navegador Le damos a abrir sitio web Y aquí tenemos la página oficial de Firestone Aquí vamos a encontrar en comunidad, vamos a encontrar el foro y nuestros reinos ahí donde vas a encontrar todos los servicios que están actualmente activados tenemos Oribos en Lance, Serrarlis, el Battle for Silvanas, Legion y el PvP de Legion Gul'dan, Draenor Carros, Pandaria y por aquí tenemos Cataclismo y listing esto es toda la población que hay actualmente en cada servidor para poder descargar primeramente nos vamos a donde dice únete no hace falta descargar el launcher porque el launcher ya no, no es necesario para poder acceder a los juegos por aquí tenemos cliente completo cliente mínimo y cliente para la plataforma mac de Chavon por aquí tenemos el Battle for Acer, cliente completo y cliente mínimo, Silvanas, cliente completo y cliente mínimo, Draenor y Pandaria, Cataclismo y Lifkin. Para los que tengan la posibilidad de poder descargar el cliente completo, pues lo pueden hacer y se ahorran tener que descargar el cliente mínimo. ¿Qué sucede con el cliente mínimo? Pues el cliente mínimo pesa un promedio de menos de 30 MB. Y se descarga bastante rápido, incluso como mucho menos la verdad. Ese cliente mínimo lo que va a hacer es que podemos entrar. Eh, por aquí tenemos la carpeta una vez que descargamos el cliente mínimo. Que va a ser exactamente esto menos la carpeta data. Vamos a poder acceder cuando haga un, un pequeño, una pequeña descarga de la carpeta data. Ejecutando esto podremos acceder al juego Y una vez que accedamos pues irá descargándose todo el contenido necesario Cada, Lo malo del cliente mínimo es que vamos a presentar quizás tufe O otros problemas de lag según nuestra conexión a internet Porque a medida que vais caminando en ese mundo de Pandaria pues tendréis que ir descargando, vais descargando poco a poco a medida que vayáis caminando y cargando los lugares, las zonas, las apariencias, todo tendrá que irse descargando a medida que vais jugando. Esa es la opción más recomendable para la gente de países como Cuba o otros países que la conexión a internet no es muy estable y no les da para descargar todo eso. Una vez que habéis descargado cualquier cliente mínimo. Como dije, una vez que ya habéis descargado cualquier cliente mínimo ofrecido por la web de Firestone para poder acceder a cualquier de sus servicios, ya sea Cataclismo, Lickin, etc. Solo tendréis que poner vuestra contraseña, que os la crearéis a través de la página que les voy a enseñar ahora y verificarla por el correo, no es obligado, pero es una cuestión de seguridad. Eh, os podréis crear el personaje. Y esto es lo que los digo, ¿ves? esa barra de carga lo que significa es que está descargando todos los datos sobre ese personaje. Entonces simplemente tendremos que crear nuestro personaje. Esta barrita de aquí abajo significa que está cargando el mundo, descargando los datos necesarios para poder generar al jugador. Pues claro, eso es lo malo de tener el cliente mínimo que vas a tener que ir poquito a poquito para poder ir descargando todo una vez que, que accedamos a esta web sin ninguna cuenta creada pues nos dará nos esto a la hora de darle aquí en conexión